Pero me mantengo en calma, no pierdo las esperanzas. El día que te tenga mía, seré tuyo para toda la vida. Cuando me cruzo contigo, en el camino de cada día, corazón se detiene y no late como le conviene me gustaría serte mía para ser para ti tuyo entero pienso en ello todo el tiempo y ese pensamiento me quema por dentro pero me mantengo en calma no pierdo las esperanzas el día que te tenga mía ese día seré tuyo para toda la vida Tú no lo sabes pero brillas en mí La luna es celosa cuando te miro Ella sabe que mis ansias de ti Lo ve en cada uno de mis suspiros Estoy haciendo una canción para ti Nadie va a escucharla Habla de ti Y es que cuando me cruzo contigo Mi camino se hace más bello Y feliz Pero me mantengo en calma No pierdo las esperanzas El día que te tenga mía